Muy buenas, soy Sara, eh, saludos, estamos aquí en Madrid desde prisline y bueno, saludos en primer lugar a todas las personas que nos estáis viendo en repetición pues como puede ser en podcast, en Youtube, en PRIXLINE.tv o bueno, luego también en Youtube, eh, bueno, perdón, ya lo he dicho, en Periscope, ¿de acuerdo? Eh, bueno, estamos hoy aquí con, con Silva, que nos visita desde Brasil ...y bueno, pues queríamos hablar un poquito de su, de su situación... ...porque ha venido desde su país pues para buscar trabajo... ¿no? ...o eso creemos, ¿verdad Silva?... ...y pues la queríamos preguntar un poquito... ...a ver qué, qué objeciones y qué situaciones se ha encontrado aquí... ...entonces, eh, encantada Silva... Eh, yo te quería preguntar, en primer lugar, por qué escogiste España y no otro lugar del mundo, porque hay muchos lugares, ¿verdad? Eh, pues para pues para vivir aquí, porque ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tres años Tres años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viniste aquí, Silma? Por amor Por amor Sí Muy sincera, qué bien O sea que conociste a alguien a través de... de internet, con esposo Estuvimos tres años y medio novios Y luego nos casamos Él mi fue amor. hasta Brasil a por mí Dice que estuvo 30 horas en un vuelo Sí Y allí nos casamos y venimos ya, Pasado un mes de allí, venimos para acá Ajá. Pues mira, Silma ha venido aquí básicamente eso, porque conocí a una persona, se enamoró de ella y, bueno, pues al final mantuvo el contacto, ¿no?, Sí. Eh. con esta persona, me ha contado y vino, pues sí, básicamente por pues por amor. Eh, luego, Silma, yo te quería preguntar, porque claro, como queremos hablar un poco de la situación que hay laboral aquí en España y todo sí. eso, ¿no?, ¿qué situación te encontraste tú a la hora de venir aquí?, ¿qué objeción estás encontrado?, y bueno, eh, ¿cómo viste tú el trabajo?, ¿lo has visto difícil? Sí, lo primero es la falta de papeles. Cuando llegué aquí tenía solo mi pasaporte. Sí. documentação faltaba la documentación, entonces no he podido contratar. Ya, Estuve la... un año y medio buscando. Sí. Pero não no, si no tenemos papeles, ninguna empresa te va a contratar. Es el primer obstáculo que pasamos. Y luego los papeles tardaron un año y medio. Em 2015, ha salido. Uhum. Então, eu já comecei a apontar minhas ofertas de trabalho por internet e fiz e, algumas entrevistas. Mas outra coisa é que eu disse que tem pé de Prática aqui em Espanha. Yeah. Trabalhado em Brasília, de dependente, teleoperador, para aqui não. E que não tem os papéis, antes não tinha, então vocês como vão poder trabalhar? Pois então não. No se podemos contratar, claro. no tengo experiencia en España. Por cierto, una cosita, todos los que estáis en Emisión en directo nos podéis hacer preguntas, ¿vale? Porque estamos aquí para resolver cuestiones y dudas de todas las personas que, pues, nos estáis viendo pues, cómo es la situación claro. de Silma, ¿no? Uh -huh. Que se encuentran en situación de venir del extranjero y a lo mejor, pues, no saben muy bien qué hacer. Entonces, estamos aquí hablando de su situación pues, para sacar eh, un poco provecho de ella. O sea, de claro. ayudar a, a todas las personas que, que lo necesiten y pues que, bueno, pues que puedan saber y aprender un poco de Silma. Entonces, claro. eh, hablábamos eso, de que ella vino por una situación personal, porque conoce a una persona, pero que dice que eso, que, que se ha encontrado sin papeles, que le ha, encontrado mucho, eh, le ha costado mucho encontrar trabajo por eso, pues porque... Es verdad que yo, por ejemplo, eh, tengo una amiga que se va a otro país y no le, no le cuesta nada encontrar trabajo pero en cambio otros que de otros países como Silva vienen y sí que les encuentra, o sea, les, les cuesta mucho encontrar es tra trabajo que estamos buscando prácticamente casa sin parar, es difícil Sí, es difícil Y yo te quería preguntar, Silma, eh, qué objeciones y qué dificultades estás o sea, perdón Aparte de las objeciones y dificultades que has encontrado, ¿cuánto tiempo te gustaría estar aquí buscando trabajo? La verdad es que yo no, yo no pretendo volver a Brasil para quedarme allí. Yo puedo ir a visitar a mi familia, pero... Yo creo que mi vida y mi futuro está aquí en España. O sea, que al final te gusta España, ¿no? Me gusta. Sí. sí. ¿Qué cosas positivas puedes decir de España, de aquí, a la hora de vivir? Y bueno, más, más que vivir, eso, encontrar trabajo, porque es un poco la, la duda de toda la persona que viene aquí, ¿no? A, o a vivir Hay aquí. Hay personas que, que tienen ilusión con, con Europa, con, con Madrid, que pienso que luego de aquí va a ser todo muy fácil. Sí. Pero no lo ves. Sí. No. Vale. Aunque tengamos, lo, a, a lo mejor si la persona tiene algo que le asegura un trabajo, que tú vengas, que te va a conseguir un trabajo, pero si no hay así, no, hay que yeah. luchar mucho. Ya yeah, yeah, que insistir yeah. y tener yeah. Pero si te ayuda, por ejemplo, el factor cultural, ¿no? Me comentabas antes, sí. por ejemplo, a la hora de encontrar un trabajo, ¿verdad? O de, bueno, ayuda que tú necesites, ¿no? Porque claro, claro cuando uno viene aquí y se encuentra sin dinero, ¿qué es lo que necesita? Pues dinero y buscar Exacto. trabajo. Entonces, ¿tus amigos están han ayudado en esa situación? Díselo al público. A ver si nos, nos hacen alguna pregunta también con referente a esto. Claro. La verdad es que tengo mucha facilidad de comunicación. Yo hago amistad prácticamente todos los días con una persona nueva. Siempre pregunto qué trabaja, qué haces, o si sabes de alguna, algún tipo de trabajo que puedo hacer. E lá a gente já está que me indica, mas as dificuldades por não ter experiência em Espanha. Algo que eu tenho? Eu digo, não, eu já, já trabalhado três anos, operadora em Brasília, com, com telefonia móvel, e trabalhado com seguro de salud, una empresa muy conocida en São Paulo, dos años y medio, pero de nada me cualquier pregunta, pero no es, no es aquí, esto sí, en Brasil, aquí no, ya, entonces cómo voy a poder empezar si nadie me da una oportunidad, ya, vale, vale, bueno, y te quería preguntar también Silma, ¿vale? Eh, ¿Qué más te gustaría aprender o ya has aprendido de tu experiencia aquí en España, aquí en España sí para, bueno, algo que tú creas que, que te es útil pues eso, para vivir aquí y para poder entablar una vida, buscar trabajo y poder mantenerlo, más que nada Por ejemplo, el factor idioma ¿Te ha costado mucho tiempo aprenderlo? ¿Crees que es útil? No, yo he aprendido antes de venir, ya sabía que cuando llegué aquí por ejemplo, fui conocer a mi historia e me receberam muito bem e não tiveram nenhuma dificuldade de falar comigo para o idioma yeah. Agora eu sei que, que é importante que tenhamos mais de um idioma Por exemplo, o inglês, o francês também é importante yeah, para, yeah. para que possamos conseguir trabalho, Porque há empresas que, que querem que a pessoa tenha mais de um idioma Dois ou três ou, ou quatro idiomas Sim sí. Sí, eso es verdad, pero aquí como cuántos idiomas tú crees que es necesario? Bueno, principal el español, ¿verdad? Para encontrar sí, para el, el... el... O sea, te, te ha sido necesario aprenderlo, ¿verdad? Sí. O sea, o te han cogido alguna vez sin saber el español aquí. ¿Cómo? ¿Alguna vez ¿Te han cogido sin saber mucho español aquí para trabajar? No he tú. Sí, eh, por ejemplo, en un trabajo sí. se requiere el idioma bien aprendido, el del país, ¿no? Sí, pero claro. a ti alguna vez te ha costado, o sea, te han, no te han cogido por, por, te han cogido sin saber español, o sea, cuando viniste aquí ya sabías un poco de español, pero no lo sabías sí. quizás tanto como ahora, ¿verdad? Sí, pero las entrevistas que he hecho hasta ahora no me han seleccionado. Yo ya. estuve haciendo una selección, por para, ejemplo, para, para, para portugués. Sí. para atender clientes de Portugal. Uh -huh. Pero díselo, díselo a ellos. Pero la verdad es que, luego, yo iba a empezar a trabajar, pero ahí vendí de otra chica que era de Portugal, entonces ella se quedó con, con la plaza, que sí. ella ya era de Portugal y estaba aquí buscando también, y ellos querían justo para eso, para atender a los clientes portugueses. Entonces, yo no me quedé con el postre. También el portugués aquí también es importante. Pero porque, es importante, ¿verdad? Sí, también. Porque Madrid sí, tenía muchas relaciones con Portugal, entonces es importante que, que se tome. Todo... Sí, yo creo que es importante también, incluso a veces eh, con saber el portugués, yo creo que ya podrías trabajar, ¿eh? Porque es un idioma muy demandado aquí en España y además que luego yo no visto... es tan diferente del español, ¿eh? en general se entiende, yo por lo menos me entero un poco de cuando me hablan en portugués pero, es verdad, me cuesta, pero no es tan difícil como otro idioma quizás no como el chino o el sí, francés Sara, pero, hay que pero sí es que verdad que, que el español, que un archivo, claro, no, claro. hay empresas que quieren, no, yo quiero un nativo. De Portugal. Tú hablas portugués de Brasil, pero yo necesito un nativo de Portugal, que también pasa. Sí, pero vamos, en definitiva, necesitarías aprender español más y mejorarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, con la práctica el día a día, cuanto más hablo, más voy mejor. Mejor. Vale. Sí. Porque consideras que todavía lo, lo tienes que mejorar un poquito, sí, ¿no? claro. Vale, vale, vale, vale. Entonces, bueno, eso, eh, estábamos hablando de la experiencia de Silma. Yo lo vuelvo a repetir, cualquier persona que esté en emisión en directo, que nos haga preguntas, que nos pregunten por ella, pues porque es una situación en la que muchas personas se encuentran que necesitan ayuda, igual que Silma, pues, pues cuando que cuando vienen de su país a España, pues no encuentran trabajo, o tal vez sí, pero no deja de ser una situación difícil, entonces, pues por eso, cualquier persona que, que nos quiera preguntar algo y que quiera saber un poquito acerca de su caso, de si le ha ido bien, le ha ido mal, pues qué, qué tipo de consejo le puede dar Silma, pues que no lo, que no lo diga. Eh, luego, Silma, yo también te quería preguntar, ¿vale?, porque ya hemos hablado de eso, de tanto el reto del idioma, el reto de las dificultades que tú te has encontrado un poquito, ¿no?, a la hora de llegar aquí... Sí de que no tenías papeles y luego pues el factor cultural que dices que sí que tienes amigos y que eso es genial ¿no? porque te ha ayudado a encontrar trabajo ¿no? un poquito pero eh, por ejemplo yo te quería preguntar ¿qué diferencias también ves entre España y Brasil? o sea a la hora de eso de trabajar si ves que aquí es más bueno. difícil o es más fácil en Brasil? ¿Y por qué? O sea, ¿Qué cosas tú ves? No, ¿Qué Brasil diferencias es, hay? En Brasil también es muy difícil, pero la diferencia que, que yo he notado, no por mí, por mi esposa, es que en Brasil hay una cultura empresarial de valorar el funcionário, ¿sabes? Porque dicen que la persona es muy importante, el funcionario de la empresa, por ejemplo cuanto más satisfecho está el funcionario más va a estar satisfecho el cliente también sí. entonces la empresa va a ganar más va a tener mucho, muchos muchas ventajas con esto el cliente satisfecho es un cliente fiel sí. ajá o sea que ahí los clientes son claro, fieles sí, ah, muy bien sí. muy bueno eso es importante ¿eh? porque así de esa manera se pueden mantener muchos negocios ¿no crees sí y ya aquí por lo que yo he visto del de trabajo de mi esposa sabes a empresa que eles estavam trabalhando não valorava as pessoas, sabe, disse que estava muito mal as chicas e as ticos ali Aquí, aquí. aquí, yo dije Alejandro, pues qué diferencia, en Brasil la empresa valora mucho a funcionarios quiere que esté contento, cuanto más contento más produce, ¿sabes? Vaya. Y aquí yo he visto que es diferente, por lo menos donde ha trabajado él, por lo que ha contado ya, ya. La empresa no valora a funcionarios ¿Tú, ¿Tú has notado eso, que a lo mejor por ser extranjera te han tratado quizás un pelín peor? ¿Puede ser? ¿O que te...? No, me ¿no? ha pasado una cosa, ¿Sí? uh, hace una semana que yo iba a esperar a mi esposo que él trabaja en Consuelo. entonces íbamos a salir fuera al centro y yo dije Alejandro, eu yo espero aquí y entré en una tienda de juguetes pero no o había nadie en una tienda de juguetes sí, pero Ajá. no había nada. yo entré allí porque para no estar sola fuera en la calle yo entré entonces yo empecé a mirar las cosas y me gustan los muñecos y yo pregunté cuántas cosas son muñecos sabes? E logo entrou outra senhora, se quedou ali também, perguntando. Yeah. Depois entrou uma senhora espanhola com, com seus ninhos também, ao fundo da tenda. E quando meu marido me chamou, disse que faltava meia hora para ligar. E eu disse, bueno, pois eu vou ir à la porta. E eu ia à la porta e a senhora disse, não, quero que abra tu bolso. Eu disse, pero por quê? Não, porque tú has tocado tu teléfono, entonces yo quiero que tú abras a ver si hay alguno pero no hay nada, no he corrido nada de aquí le dice, pero es mi tienda, yo les digo que te abre y pues yo no abro a no ser que llame a la policía si la señora llama a la policía, delante de la policía, si yo mi mano. pero para la señora solo porque quiere y no ah. y ella dice pero yo no quiero llamar a la policía por claro, porque ya es. no tenía el derecho, ni no. o sea, no te podía obligar a hacer claro. eso, ¿verdad? solamente la policía no entonces, <ríe> solamente la policía que puede hacer eso sí. pues si pues, la señora no llama yo no hablo ya, pero sí. por ejemplo, es eso es una experiencia que tú has tenido un poco personal sí. no, o a la hora no, de buscar trabajo? No no, porque yo creo que, con, porque claro que había otras personas, una señora española y yo dije mira, yo dice, sí, sí, mira. Por, ella dice, por, ella, por fin la llamó a la policía, pero tardaron un poco ya. y mientras tanto ella quedó diciendo cosas de Da, algo que me da la gana, si yo, si yo digo que abre, que, que tengo que abrir yo dije no primero porque mi bolsa es privada, es una cosa mía y okay. yo no quiero abrir para la señora, solo para que la señora lo vea cuando llegué a la policía, yo abro, todo, saco todo lo que hay dentro para... no, ya, ya, ya entonces yo dije, pero bueno no, y ella empezó a se, ella se yo dije, eso es ¿Sí? para que la señora no, no esté julgando la persona por la apariencia porque yo soy extranjera porque claro, ha entrado una señora con sus niños y la mira que está al fondo de la tienda y se ha ido a hacer una yeah. La señora fue, entró, de la bolsa se salió, señora no guarda su bolsa. Pero para mí, ¿por qué? Yo me quedé aquí. Yo mismo sitio parada, yo prácticamente ni, ni me moví de, de, de donde yo estaba, de la sesión Ya, Entonces, ya, Entonces ese es un caso que, que no. Bueno, ¿sabes? Pero eso en realidad ha sido una experiencia un poco más eh, sí, como, personal, ¿no? Sí, pero que esto es una cosa que relata este tipo de, de diferencias Ya, diferencia entre y... culturas, que sí. quizás puede ser por eso Pero bueno, pero tú sobre todo a la hora de buscar trabajo ¿Lo, ¿Te has visto no. dificultada por eso? ¿o no, no, por eso no, no Por eso no, ¿verdad? No, no. Vale, vale Bueno, bien Eso es que... Por eso no Yo que todo todo que se respeta tal. a nivel general claro, ¿Tú piensas es una, eso, verdad? la misma... Oportunidad, Porque yo no sería la primera vez de que me he encontrado a, bueno, a más de una amiga o a una persona no extranjera que es verdad que me han dicho que por el mero hecho de solamente ser extranjero, pues aquí en España a veces no se les da una debida oportunidad ¿no? como a otra persona cualquiera. Pero es verdad que estamos en un país ya más o menos avanzado y ya no suele ser el caso, eso también es verdad. Yo creo que su suelen ser casos, pero más excepcionales, no es un caso así. Si, si hay dos candidatos y, y tú eres una extranjera y tienes un español, española si no, no te quedes pensando porque claro que va vale a llamar a española La gente dice para yo pensar así, pero yo no pienso porque hasta que todo el mundo es ya. Sí, Tengo eso sí es verdad derecho. Pero bueno, vamos a hablar de lo que claro. venimos hablando Silma, eh, ¿qué es lo que más echas de menos de tu país, por ejemplo, también eh, a la hora de, de eso de, de buscar un trabajo que quizás a lo mejor allí te, te costaba menos que aquí, ¿no? o tú, no, o al está revés ¿Está, está por igual, también está por más difícil a lo mejor estará más difícil Hubo un, un tiempo que eh, la falta de empleo estaba muy grande allí mucha gente sin trabajo y buscando mucho sin conseguir trabajo entonces yo creo que es que... situaciones diferentes, Quiz quizás no. aquí es un poquito más difícil mantenerlo, ¿no? ¿puede ser? O allí tienes un trabajo, son trabajos más bien temporales o más. Sí, sí, yo no veo diferencia en ese sentido, no. Yo ya. veo igual. Yo veo igual. Así. Por igual. Sí. O sea que y más o menos allí puedes trabajar, ¿no? Bien. Sí, pero por ejemplo, no te garantiza que te va a trabajar mucho tiempo. Estás haciendo un entrevista que te relaciona. pero a la, los dos meses ya te he hecho, ¿sabes? Es una cosa así, no es una cosa muy segura. No tiene ya. mucha seguridad, ¿sabes? Y claro. los que más te ha hecho bien son. O sea, que a ti lo que más también. te preocupa es eso, entonces, lo del sector seguridad, la violencia que has visto, pero bueno, no porque a ella le cueste más encontrar trabajo en su país que aquí, vamos, que es que ella lo que le gusta es eso, o sea, estar tranquila, vivir tranquila. Eh, tener un trabajo más o menos digno, ¿no? Y pues eh, sí. vivir aquí, o sea, porque te gusta el factor cultural de aquí de. Aquí de España me gusta, me gusta todo, la ciudad, Madrid, las personas, la comida, la paella. <risa> muy bien. La paella es muy buena. Qué bien. Los vinos. Oye, los y vinos una encanta. cosita, ¿qué crees que puedes aportar a España de tu país también? Ah, hola, ah, a la hora de, por ejemplo, dar un consejo, pues mira, yo creo que en Brasil la gente en las empresas se comporta de tal manera y yo creo que aquí también se podría hacer lo mismo o yo creo que allí por ejemplo la gente es más amable a la hora de tratarse entre compañeros pues yo creo que aquí también se podría hacer lo mismo, eres libre o sea puedes, puedes decir tu, tus opiniones acerca de, de cómo se trabaja allí o aquí En Brasil he trabajado mucho he varios trabajos y yo siempre fui una persona por ejemplo es que yo soy así, yo, yo, desde mi punto de vista no hay nadie mejor que nadie Aunque tenga más dinero, más cultura, más inteligencia, pero... Sí, pero, es, pero por ejemplo eh, tú que... Un, hablando sea, de las, las, las, las relaciones humanas, por ejemplo, en una empresa y Parece que en toda empresa, por lo menos las que yo estuve por allí Siempre hay una persona, por lo menos una ¿sí? que intenta, <risa> intenta ¿sabes? Como se dice acho que eu não sei como se diz em espanhol uma rasteira e nos companheiros sabe uh -huh. uma pessoa que está sempre mirando aos outros virilando para deixar a gente mirar está esta está parada. Esta está ah, tentada, ¿sabes? O como un controlador o algo así que sí, hay en las empresas. Fíjate, alguien que te, que te llama la atención o te dice si necesitas algo. No, no, es que está que de vigilando para ver si tú tienes algún fallo y decir Ah, si presenta, ya, ya. Así. Alguien que te da ayuda. O sea, ya, ya, ya. Que siempre hay alguien en las empresas que tú mientras estás trabajando, pues una. se paran por ti y te dicen: Oye, mira, necesitas esto, necesitas otro. Oye, pues eso aquí en la falla no se hace. Yo creo que. Sería un, una buena cosa que hacer aquí también, ¿verdad? Sí, no. Tener un poquito más de seguridad a la hora de trabajar y de bueno, de tener un poquito más de apoyo quizás. No, Bueno, aquí también tenemos formadores, eso es verdad. Pero no hay una persona establecida en todo momento como para dar ayuda o apoyo a las personas ¿no? en el trabajo. Sí. Quizás la hay, pero la tienes tú que preguntar o tienes que... Bueno, es un poco más diferente, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Uy, pues me ha gustado eso, ¿eh? <risas> y, y luego eh, bueno te, ¿qué factores son importantes en Brasil pues, para mantener un empleo? ¿Tú qué, ¿tú qué piensas? también te quería preguntar eso o sea, por ejemplo, ¿hay la gente que es irresponsable o que es impuntual ¿puede mantener un la empleo? Puntualidad es, importante. es importante, ¿verdad? es importante y que haga bien su trabajo ¿sabes? porque la... Eu tenho uma experiência de, de meu último trabalho ali, em, em uma farmácia de Já Eu muito trabalho, praticamente, não, me, não estava parado, sempre me, me movendo, atendendo as clientes. E o que pegou uma câmera em seu despacho e ele via tudo que passava ali. Mas houve um momento em que eu tive que deixar o trabalho e ele disse para para que tu te vai você tem que treinar uma persona para yeah. estar em teu sítio. Sí. O se trae, trae una persona que tú conozcas que sea de confianza Ajá. Ah, fíjate o sea que ya no se busca en la empresa a alguien sino a lo mejor te piden a ti oye mira me ¿Sí? puedes traer a alguien de confianza porque tú me ha gustado cómo has trabajado claro. que porque tú no me traes, traes a alguien para, para trabajar en tu lugar no porque tú ¿Sí? te vas a ir a ah, pues mira a una chica además tú le das trabajo a alguien así de esa manera yo estuve tres meses fuera, después de la empresa me llamó y decía ahora, ¿quieres que siga tu compañera o tú te quedas sola? Digo, no, que se si, quede ella conmigo. Y nos quedamos allí trabajando las dos. Ah, las dos, ah, bueno. Sí. Bien, bien. O sea, que no solamente cuando te vas, sino a lo mejor porque necesitan a alguien, un puesto vacante, uh -huh. un, hay un puesto vacante en la empresa, y a ti el jefe te viene y te dice: Oye, mira, conoces a alguien que sea responsable, que sea. Ah, bueno. De confianza. De confianza, ¿no? Que sea buen trabajador y tú te lo llevas y así trabajan. Bueno, eso aquí es un poco por enchufe, ¿no? Lo que se conoce aquí un poco por enchufe. Sí, sí. No, pero está bien porque ya no solamente tú le das trabajo a alguien, sino que la empresa se queda tranquila de que tiene alguien para trabajar ahí que tú conoces. Alguien de confianza. Alguien de confianza, vale. Bueno, pues yo creo que es suficiente, ¿verdad, Silva? Sí, por hoy. <risa> pues nada, ya hemos hablado un poquito de tu situación y ya pues hasta la siguiente vez que nos veamos, a ver si podemos seguir preguntando o hablando claro. de otra cosita, ¿de acuerdo? De acuerdo. Saludos a todos desde Perisco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuánto tiempo Y mi compañera Siega siguen...